Mi libreta Moleskine favorita y la credencial. El trabajo de hoy paga mis cuentas. Mis audífonos Monster Inspiration me bloquean del mundo exterior por completo. Mi consola DJ. Aquí es donde la magia aparece. Las primeras baquetas de mi padre. Mis high tops personalizadas. Uno de mis sombreros. Un DJ necesita el look. Algunas de mis mejores mezclas. Un hermoso caracol que recogimos en Bali. Amo el sonido del mar. Y por supuesto, mi laptop. Si perdiera cualquiera de estas cosas, perdería una importante parte de mí. Por eso las protejo. Kaspersky Internet Security. Yo estoy protegido. Boris, ingeniero de soporte TI de día, DJ de noche.